Bienvenidos a mi desastre que quedó pendiente. Mira cómo está lleno de telaraña. Esto va a ser terrible. Esto debería ser igual a eso. Y esto va en el motor de giro. Y el motor de giro. ¿Dónde es el motor de giro? Oh, la caja válvula. ¡Oh, Dios! Oh, el ¡Manifold! Ah, oh, esto va a ser terrible Oh, esto va a ser terrible Ya se me había olvidado, cuán feo se veía No, Cómo vamos a armar esta weá de nuevo Oh, mini ah, Ya, al fin tenemos el repuesto Daddy Por lo menos tiene dientes Ay, qué linda la weá. Limpié la montura de la tornamesa. Y eso es exactamente lo que voy a instalar ahora. La maldita pieza que falló. Esto. Uy, ahí está. Un hoyito. Otro hoyito. El pernito. Pernito. Por lo menos me voy acordando un poco de qué perno es para qué cosa. Hmm. Dije, ah, estos son los de la torna de mesa voy bien. Esos otros son los de arriba. La torre. Tenemos el manifold de acá. Esto lo ponemos sin la manguera y después le metemos la manguera para adentro, ¿no? Yo creo. Está todo más o menos limpio, preparado. Mi papá hizo unas guías. Es un crack. Tenemos que encajar la máquina ahí con el manifold al medio. Oh, directamente aquí. Una guía tiene que salir por allá. La otra guía tiene que salir por acá. Y ahí va la grasera. Ahí va el manifold. Estoy temblando un poco. La parte más difícil está hecho Que estén esas dos piezas unidas pueden decir que el día fue un éxito. Pero mañana falta armar el. La sopa tallerines. Y algunos saben cuánto no me gustan los tallerines. Pasó la parte más peligrosa, ahora yo creo que se viene lo más difícil. Aunque no lo parezca, he estado trabajando un montón en esta weá. Este eje estaba totalmente pegado, así de corroído. Le di como caja con lee 40 y estupideces. Y tengo esta placa lista va a ser puesta e instalada. Placa puesta, ok. Instale estas piezas del manifold que... Creo que no me van a molestar con nada de lo que venga. Y estaba trabajando en los... Mandos de... Las orugas. Esto también está todo bastante pegado. No es parte de la reparación en sí, pero... Ya que está la máquina así desarmada... Hay que hacerlo. Un calor horrible, está estúpido. Estoy a medio overall ya tapado en grasa, pero... Vamos bien, eh, instalo estas piezas mecánicas que van con todas estas chavetas Oh, va a ser un desastre Y después me pongo a limpiar mangueras Y empezar a instalar todo lo que queda Que no es poco No es poco, no es poco, no es poco Acabo de conectar todos estos links con chavetas y pasadores De la caja de válvula ¿Eh? A mí me falta una chaveta Mira, es bueno sacar video de esta cuestión Es un desastre esta cuestión, nadie te metía ahí abajo Acá hay dos más Pasan para allá <risa> Finalizado el día laboral de hoy ta Están todas las mangueras en la caja de válvula conectada Excepto Excepto, excepto Si no fuese por el pero Tres mangueras de acá abajo es Esta, que no recuerdo dónde va Esta que no recuerdo dónde va Y esta que no recuerdo dónde va Hay algunas que están en dudas Que están marcadas en azul Como esa Esa, esa, esa, esa Esa allá abajo Pero creo que estamos más o menos bien El resto está todo marcado en teoría Las piezas deberían estar todas Fue un gran día, estuvo muy cansador, estuvo muy cabezón buscando las mangueras, cuáles son los largos, las medidas. Es más o menos un desastre de máquina en términos de manguerío, si se la puede decir así. Pero hay que seguir dándole. Si se mueve, aunque los mandos estén invertidos, puede ser tan feliz, güey. tan feliz. Güey. Acabamos de terminar de armar el motor de giro, cambiamos ese piñón Que estaba hecho bolsa, estaba acá Picado en las puntas, medio roto Optamos por lo sano y preferimos cambiarlo antes de tener que desarmar la máquina de nuevo Y eso va acá Instalado está el motor de giro no quedan muchas más mangueras, estas van a un estanque, estas van a los mandos de los joysticks. Así que lo que queda por ahora es buscar los estanques, buscar qué pieza va antes que la otra, <ríe> esperar no fallar. Conectar toda la electrónica. Por acá está el ramal y por allá también. Uh, a darle un pequeño paso para el hombre. No, en verdad solamente logré poner el estanque de petróleo A uh, soltar el brazo Que está amarrado hace un rato Por el techo, hasta acá atrás Entonces ahora vamos a tratar de poner la batería Que está ahí No he instalado la batería Pero conecté todo el cableado de acá Y la montura del soporte Para, para ponerla más rato Voy a seguir avanzando con el estanque de petróleo Tengo voz de cansado Uh, estanque hidráulico instalado una cantidad ridícula de mangueras conectadas un desastre más o menos alambre que son segundas manos para ayudarme con todo el problemita y ahora ahora viene el ramal de, de la máquina y esto va más o menos por aquí antes de seguir avanzando con todo esto Uuuh. cosa buena no? a todo esto no he grabado nada del armado mecánico y todo lo que hay que juntar con dados, llaves y toda la ridiculez porque grabar en definitiva entorpeza todo el proceso y lo que quiero hacer es ojalá tenerlo armado hoy día para ver si parte para ver si todos los mandos están bien y qué operativa, que es la idea el gran porqué de por hay una bocina por acá. No, esto está bien, creo. Fusible y cableado escondido. mangueras pasadas. Ramal, cada uno en su lugar, creo. La plaga acá para el asiento. Parte del chasis. El techo atornillado. Oh, montura de la batería, creo que ya les había contado. Este es el tercer día de darle como caja a esta cuestión, no termina nunca. Estoy cansado, weón. Pero todavía es temprano. Hay que seguir dándole ya a la parte más pesada que es.. No quiero ni mirar esa weá. ¿Dónde está? Acá. Oh, esta pieza es pesada, Dios mío. Eso me va a tocar dentro de poco. Voy a afinar algunos detalles, poner. Ver que no me falte nada, que es lo que más me preocupa. Hay cada vez menos pernos arriba de la mesa, no ha sobrado ni uno, no ha faltado ni uno. No, mentira, hay uno que no puse porque era imposible y era muy ridículo. Así que esperemos que no funcione con un perno. Es un perno como, como si no pusiese ese. Estando S, S, S y S. No debería hacerlo, pero estoy cansado. Y después de eso, viene el otro lado. Llegó el momento de la verdad. Está todo más o menos instalado. No sale nada de líquido hidráulico, pero me van a tener que creer que tiene un poco. Lo que más falta por hacer son plásticos. Y asientos y tapas y tapas y tapas. Pero se supone... Y ya le podemos dar un intento. No sé si es problema de batería o qué, pero no quiere partir. Segundo intento con batería. En la... ¿Dónde están las llaves? Uh... Mm. Fusiles, ratío. Ojalá que sea esto. Es un nuevo día de volverse loco con la maquinita y finalmente encontramos la pana. Mi papá tiene un tacto con estas cosas que me dijo aquí. Y buscando ahí nos dimos cuenta que esos tres... No sé si se alcanza a ver ahí, no voy a meter el celular. Esas tres tierras no estaban conectadas en ningún lado porque a Germancito se le pasó. Entre medio ayer casi incendió la máquina porque tuve la mala suerte de que esta tierra que también pensé que estaba dando problemas me hizo un cortocircuito justo con el cable positivo que hay y parece que queme el, <ríe> el sensor de combustible Puedo vivir sin un sensor de combustible, se puede reemplazar después pero ahora llega el momento feliz en que les cuento que esto está haciendo todo lo que debería hacer Prende la luz no marca combustible claramente y da partida. Dios, estuve esperando este momento tanto tiempo. Ahora hay que echarla a andar y ver que la hidráulica no está invertida. Cosa que probablemente ocurre. El problema eléctrico ya no es, parece que tenemos todo solucionado excepto por ese maldito sensor que es lo que me uh, ve. Veremos, voy a tratar de recuperarlo. Ahora parece que simplemente falta talento para echar a andar una máquina que no se ha echado a andar en un buen rato. Un cablecito que había quedado en el tintero por aquí. Te ven mejor. ¡Uh! ¡Oh! Esto se acaba de poner emocionante. La vamos a calentar un rato más. Se tira un peo. Qué rico es ese tira un peo. esta hueá anda, oh que sonó oh qué alegría esta hueá anda, no lo puedo creer wea. ya, pongámonos más ambiciosos voy a revisar la hidráulica a ver en qué está ¡Ay, conchita! ¡Tres cables! ¡Tres cables! ¡No te metas con la mierda! No ha sido fácil, pero... Pareciera que... Toda esta matraña de cables y cosas funciona No veo una gotera muy estricta uh, No puedo creer que los mandos no hayan quedado invertidos O la oruga avanzando para cualquier lado Fue una locura, fue realmente una locura esta cuestión Ayer en la noche Ayer en la noche... No, ayer Empezó a fallar la electrónica Y si hay algo que me molesta un montón Porque no puedo ver la falla mecánica en la electrónica y me quedé sin ideas dije, está todo bien conectado todos los conectores son distintos, así que todo lo que va acá, que es el ramal que llega a esta parte todo tiene su conector de cierta medida, ni uno es igual al otro y dije, bueno por qué no parte me empecé a frustrar, frustrar, frustrar y empecé a tratar estupideces e intentando estupideces, conecté este cable, con la batería conectada justo cuando esta tierra que está metida ahí estaba tocando justo ese positivo así que se empezó a quemar todo desconecté el cable rápido maté con el conector maté con este cable esa fue la quinta la torta porque estaba probando cualquier cosa porque ya no tenía opciones se me habían acabado todas las ideas estaba en un estado anímico malo. Eh, llamé a la Valentina, le dije, vale, no te quiero llamar en este estado, pero... Contándole todas las cosas malas que me habían pasado durante el día. Y ni siquiera sabiendo si la máquina iba a funcionar como corresponde una vez que partiera, si es que partía, Así que... Oh, son esos momentos en los que veis todo negro y decís por qué me metí en esto, qué, qué, qué estaba pensando, de qué me las di. Pero le hice caso a la Valentina, me fui a la casa, me pedí una ducha porque estaba tapado entero en grasa. Me tomé una copita de vino para darme un, mimarme un poco. Eh, me distraje con el computador un rato viendo puras tonteras en YouTube. Nada especial, no he editado nada, no he hecho nada de eso. Y por lo menos la cabeza se me relajó. Y hoy día llegué hoy día en la mañana sabiendo que no tenía solución hasta que mi papá olió un problemita por ahí. Y me dijo parece que averigué y era un poco en YouTube y salía como que era muy probable que fuera un problema de tierra. Y la máquina se comportaba un poco raro como que quería que no y cachamos que habían tres cables dando vuelta allá detrás del estanque de petróleo que son esos de abajo que ya les conté que están justo ahí. Los conectamos a tierra, conectamos el resto de los cables. La máquina dio señales de vida, no hizo más cosas raras en el tablero porque la temperatura se está yendo a full cada vez que le dais contacto. Ahora ya no hace nada. Y la única pena es que lo que no hace nada es el marcador de combustible. Fue una misión terrible, debo decirlo. Nada menor. Bastante hostil. ¿Pero funciona? la moraleja nunca pierdan la esperanzas porque siempre hay algo más que se te va a ocurrir o que se le va a ocurrir a alguien más que es lo maravilloso de trabajar en equipo vamos que se puede ya falta cada vez menos la chandar la moví un poco, antes estaba metida por allá y no hay fugas aparentes tengo el único problema de que el líquido hidráulico está muy bajo y no tengo un lugar fácil de dónde sacar en este minuto, así que estoy parado en eso arreglé lo que era la tercera función y parece que hay una manguera mala acá porque esto está muy brillante y eso no me gusta para nada, pero ya yeah, es un detalle la máquina está armada voy a dejar abierto acá un rato para usarla y ver si es que hay alguna fuga está instalado el asiento, está instalada la tapa trasera Oh, se ve bastante bien, ¿qué creen que les diga? Lo único que no prenden son las luces, pero ese ya es el pelo de la cola y... No me importa porque ahí está la mini. Ha vuelto a la vida. Tengo que probarla. No sé si en el timelapse se dio salir ese chorro, pero esa manguera que es la que arreglamos de la tercera función, está destruida así que va a haber que cambiarla o enfrentar las consecuencias Esta es la maldita acá se ve que está todo pateado Esta manguera está rota y esta manguera es de la tercera función y no había tenido problemas porque antes de la reparación ese pedal estaba pegado muy pegado estaba bloqueado, ahora lo desbloqueé y mira con el problema que me encontré <risa> Oh, maldita sea Puedo decir que el pelo de la cola porque Creo que Está seca la máquina No la veo mojada la estoy revisando con el celular Ahí yo sé que Justo, justo, justo ahí Cuando pase el camión de bombero Justo ahí yo sé que hay una mini fuga de una manguera que está en el cilindro Que solamente ustedes van a poder ver por aquí Ese cilindro Que es el que maneja la torre de la máquina Esa pana estaba de antes y estoy dispuesto a vivir con ella un rato más El resto acá se ve seco Y eso significa que la máquina dentro de todo quedó bien armada Acá también tengo una mini fuga, pero también estoy dispuesto a vivir con ella un rato más. Y acá veo seco. Bien. Tenemos una mini fuga. Dos minifugas. Y con esta podríamos llenar una piscina si quisiéramos. Debieron ver cómo salió ese chorro, fue terrible. Un splash de puro sabor rosado hidráulico. Esto lo estoy grabando solamente porque hay una buena probabilidad de que sea un caos Tengo que sacar esta manguera y poner este tapón en tiempo récord Y no me puse el overall, espero no lamentarlo. No debería ser, No debería haber aceite a presión así que Sé que esta no es la herramienta precisa Pero a veces uno puede esperar demasiado tiempo por la herramienta perfecta Y no estoy dispuesto a hacer eso un caos voilà Ese sonido de ¡Rrr! el motor hecho bolsa era la bomba tratando de meter aceite por acá y ya que no pudo gané ahora qué hago con esta manguera lo voy a sacar